Un síndrome de Peter Pan La espero sentada en la nada enterrando El sol con el mar en nuestras lagunas Un dibujo de sax Trichetta Luces de acero, tomisan, lunes aquí sigo sentado en la oscuridad. This